Vamos a cambiar de información, vamos a escuchar lo que dijo esta jornada también el gobernador del departamento de La Paz a propósito del espacio que tiene que conocerse para el relleno sanitario de La Paz, este relleno sanitario transitorio. De hecho, el gobernador ha condicionado a Revilla a que presente de manera oficial cuáles son los espacios. Hay que tomar en cuenta que el segundo plazo de ampliación para el relleno sanitario de Alpacoma venece el día de mañana un día de cumplirse el plazo para el cierre del relleno sanitario de Alpacoma. El gobernador de La Paz informó que la, que la ampliación del funcionamiento de dicho relleno dependerá si el municipio paseño presentará el nombre de los terrenos para el traslado del relleno sanitario. Ahora realizan una inspección para verificar el funcionamiento qué lugar va a ser el régimen transitorio y en qué lugar va a ser incluso la industrialización, aunque son dos procesos distintos y también dos autorizaciones distintas. Lo que sí vamos a hacer a partir de eso es condicionar al alcalde, que de una vez nos presente y nos señale el lugar donde va a ser ¿no? el relleno transitorio que tiene que funcionar por lo menos alrededor de dos años. Por otro lado, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, manifestó que a un día de vencerse el plazo para el cierre de dicho relleno, recién se irá a hacer otras inspecciones a otros terrenos, como es en el municipio de Mecapacá. La gobernación, si nos amplía el plazo como corresponde, por supuesto, de estos 20 días, en el transcurso de esos 20 días tendremos la autorización del funcionamiento de la nueva, del nuevo relleno transitorio en Zacachuro y entonces no tendremos ningún... El alcalde de La Paz pidió ampliación por más de 20 días a la gobernación para que continúe funcionando el relleno sanitario en Alpacoma. Ahora la gobernación condiciona dicha ampliación y le exige la presentación de los nuevos terrenos.